Urgente el vuelco de este micro con hinchas de Boca que llegaban al Estadio Malvinas Argentinas para presenciar el partido esta noche desde las 22, Boca-Quilmes el vuelco del colectivo en solitario la primera versión que hay ya está investigando la justicia qué pudo haber pasado habla de un vuelco en solitario de este colectivo con varios hinchas al principio se habla de dos personas lo oficial estamos contando dos personas heridas hay otras versiones hay otras eh, comunicaciones. Estamos en contacto con Andrés Mercado, chofer de una ambulancia. Mercado, ¿cómo le va? Lo saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez aquí en Noticiero 7 el mediodía. Hola Andrés, días. ¿qué tal? Queremos ¿Vos preguntarte ¿vos primero, sí. pero tengo entendido que vos no estabas trabajando, estabas haciendo un traslado del vehículo. Correcto, estábamos retirando un móvil desde la ciudad de Mendoza que estaba en el taller y yo venía hacia Santa Rosa a la altura del autódromo. Sí. Delante mío el colectivo se cruza de la mano, de la mano hacia Mendoza, sí. y cruza por la otra mano y cae de costado. O sea que viste, vos viste cómo volcó. Correcto, ¿no? Sí fue delante mío. Y, claro. ¿Y sabés si hubo participación de otro vehículo o fue una maniobra en solitario? No, solitario. Y, ¿Y cuál es el escenario o al menos lo que vos pudiste ver, Andrés? Eh, muchos heridos. Claro, está confirmando, perdóname, el fiscal Siburi por Radio New Will que hay una mujer muerta. Primera eh, confirmación oficial a través del fiscal de la zona este de San Martín. Confirma una mujer muerta. Esto lo acaba de decir por Radio New Will. Sí, posiblemente porque venía a gran velocidad cuando dio vuelta. Había mucha gente herida grave. Sí, claro. y Andrés, vos vos pudiste ver si llegaban más ambulancias. Digo, porque vos solo ibas ibas manejando un, un vehículo. Correcto. Sí, sí, sí. Llegaron, en, en, cuando yo salí ya iban llegando. Yo salí con seis con seis personas. Sí. ¿A qué velocidad? Decís que venía a alta velocidad. ¿Qué, ¿Qué viste? Es que pasó muy rápido. Pasó muy rápido. Bueno, te agradecemos, Andrés, muy amable.